¡Buenas! En este vídeo sobre lengua explicaré la teoría del sujeto, pero de una manera diferente. Teoría en verso. Si te gusta lo que ves, dale al like y suscríbete. ¡Empecemos! En cualquier oración hay sujeto y predicado, y si atiendes la lección, Verás que esto está chupado. Quien realiza la acción es el sujeto-agente. Si en vez de hacer la parece, será sujeto-paciente. El núcleo del sujeto es su palabra importante, será siempre el sustantivo o un pronombre cuando falte. Además de tener núcleo, un pronombre o un sustantivo, Puede haber determinantes, complementos, adjetivos. Si al sujeto no le ves, no aparece, se si ha ido, tranquilos que en esos casos el sujeto está omitido. Voy a ir ya terminando, con eso ya sois expertos, ya tenemos aprendida la teoría del sujeto. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha servido?